¡Deportes en el recuerdo! Muy pero muy buenas tardes queridos oyentes. Esta vez brilla la bombonera con uno de sus ídolos más aclamados por toda la hinchada. Realmente una tarde de júbilo para todos los boquenses Explota la bombonera con la presencia del querido Juan Carlos Torro Aquí presente En estos momentos lo vemos como está precalentando Con un método de su autoría La famosa danza chino. Con movimientos exóticos, eh, precalienta sus músculos, eh, dándole color a la famosa danza egipcia. Y bueno, vamos a pedirle que se acerque para robarle algunas palabras para nuestro canal. Querido Juan Carlos, queremos robarte unas palabras para toda la teleaudiencia de lc 82 Televisión Canal 7. ¿Qué tal, cómo estás? Oui realmente muy contento con toda la gente que me está clamando. Eh, quiero aprovechar la oportunidad para mandar un saludo muy grande a todos los muchachos del taller de Emilio Castro, en especial a la parte de carburación. Eh, un beso grande para todos mis compañeros municipales. Bueno, querido Juan Carlos, eh, lo, el mensaje, el saludo eh, les está llegando. Ahora para toda la audiencia, decime, muchacho, eh, ¿cuál es tu edad? Bueno, yo acabo de estar cumpliendo los 16 años, ¿sí señor? Muy bien, muy bien. Impresionante para tan corta edad. Ser tan aclamado por el público y por la gente que te quiere querido juan carlos es verdad es verdad todos mis amigos me dicen lo mismo qué bueno juan carlos qué bueno torrito que tanta gente te quiera me gustaría ser como vos bueno bueno bueno que me siga la cámara que ahí viene la verdadera figura del momento daniel wellington queremos robarte unas palabras daniel bueno bueno ningún problema eh... Realmente muy contento de charlar con ustedes, eh, solo decir eh, que esta tarde va a brillar el Venezar Fiel y es más, eh, puedo asegurarte que a este viejo le rompo la pierna. Bueno querido Danielito, no te robamos más tiempo de tu entrenamiento, de tu precalentamiento y te dejamos y que comience el partido. el partido señores Juan Carlos inicia este juego se va a desplazarlo por la derecha pero atención atención atención atención ¿qué pasó José María? ¿qué pasó? Daniel Wellington como una saeta se desplaza hacia torro y lo lesiona fuertemente por atrás Impresionante la lesión que le causó. A tan solo 30 segundos de su inicio el árbitro da por terminado el partido. El equipo médico se lleva a Juan Carlos Torro en una camilla hacia el hospital. En un episodio lamentable y tal como lo había vaticinado nuestro querido ídolo Daniel Wellington, a Juan Carlos Torro se le rompió un menisco. Increíble, sus propios compañeros de equipo lo abuchean y le tiran con cosas porque están muy molestos por él. Juan eh, Carlos Torro, ¿qué tenés para decir acerca de este lamentable episodio? Bueno, no queda mucho por decir. Es simplemente esta reflexión que me, me truncaron la carrera y realmente... Me cortaron las piernas, me cortaron las piernas.